Bueno, considero que prácticamente hemos hecho un proceso de investigación a acción porque nos hemos aproximado a la explicación eh, teórica de, de, las, de los planteos en la, en la reconstrucción y por otro lado hemos podido ir a visitar y al ir a visitar uno puede percibir el contexto, los distintos actores que intervienen en el territorio eh, ver la, la coherencia de la propuesta de reconstrucción en el mismo territorio, hablar con sus eh, destinatarios, percibir su forma de, de, de aceptación, de incorporación de esto, percibir cómo hay un, esa, esa propuesta, que generalmente es multiescalar y multidimensional, lo considera aún en la producción eh, de algo muy específico. Eh, luego de eso, tener la posibilidad en cada uno de los lugares de reflexionar en colectivo con todos los actores que lo estuvieron realizando y en particular cerrar con un proceso de evaluación crítica y propuesta, considero que es un, una forma realmente muy innovadora y muy efectiva de hacerlo y la verdad es que me llevo un aprendizaje inmenso, inmenso realmente, este, de todo lo que he podido captar, tocar, aprender, sentir en estos días. Así que... Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este evento que han sido, eh, han estado siempre las manos invisibles que generaban y hacían factible que pudiéramos estar en lugares bastante difícil de acceso. Desde ya muchas gracias este, a todos.